¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso estaremos hablando sobre dos actualizaciones que tiene Trovo. En este caso, una de ellas es la resolución de los clips que va de acuerdo al nivel de crecimiento de tu canal. Si sos del nivel 0 al 1 los clips no se van a modificar y van a recibir solamente la resolución de origen la cual vos hiciste la transmisión en directo pero los que son de nivel 2 3 van a poder bajar sus clips a 720 además de la resolución base <coughs> los niveles 2 y 3 van a poder bajar sus clips con la resolución base pero a 720 también y los que son nivel 4 y nivel 5 van a poder bajar los clips 480 720 y 1080 máxima calidad un cambio muy importante es la actualización de las tres urbos en este caso para el community box las personas que quieran participar de las community box van a tener que sí o sí haber seguido el canal al menos tres días mínimo esto es predeterminado de la parte de la plataforma no del stream así que chicos el farmeo se terminó